Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que abandonen el territorio haitiano por la inseguridad y la falta de combustible. ¿Eh? El gobierno de Estados Unidos ha instado a sus ciudadanos a abandonar Haití mientras sea posible debido al deterioro de la situación en el país caribeño por el aumento de la inseguridad y la grave falta de combustible que amenaza limitar servicios básicos la embajada norteamericana en puerto príncipe ha emitido una alerta en la que teme que a corto plazo escaseen la atención médica o los servicios financieros de telecomunicaciones también avisa de un posible de una posible limitación en las operas en las opciones de transporte tanto público y privado de hecho la embajada asume que será improbable que pueda ayudar a los ciudadanos estadounidenses a abandonar haití si se cancelan los vuelos eh, dice la nota de prensa de la alegación norteamericana que hay disponibles actualmente billetes en duelos comerciales. El gobierno de Estados Unidos ya recomienda en, en líneas generales no viajar a Haití, un país que se ha visto, sa que se ha visto sacudido en el último año, como saben, por, por una sucesión de crisis políticas, sociales y económicas. Ya los grupos armados han interrumpido el suministro de combustible y limitan la movilidad por carretera. Ahí está. Eh, Estados Unidos siempre se preocupa por sus ciudadanos estén donde estén. Eso es algo muy bueno, que una nación se preocupa por cada uno de sus ciudadanos. Ya ellos tienen un, un número estimado, me parece, de los ciudadanos que están en, uh -huh. en Haití. Ahora, ¿qué buscan? <risa> no, o sea, eh, independientemente hay negocios entre, o sea, Haití, <coughs> perdón, <coughs> okay. tiene sus negocios, o sea, con Estados Unidos, con la propia República Dominicana. Y entonces, pues, algunos de esos norteamericanos bajan para allá a Haití a hacer negocios, o sea, es algo eh, entendible. Incluso eh, incluso en, hasta en África pueden encontrarse, eh, los países más pobres de África se pueden encontrar norteamericanos, que eso por ahí que están haciendo negocios o están en, en servicio de diplomacia, de inteligencia, o sea, de... Eh, no no o sea, servicio Igual también exacto. misiones religiosas. Exacto, exacto sí. Es, es, es, es ¿Y otro qué punto? ha pasado con es, las misiones más. religiosas sí, y, y el... las ONG de, que ayudan para ¿Y la y pobreza, misionero? la educación? Hasta ahora no se ha sabido nada nuevo de ese caso. Lo único que se ha, sí, sí. Se ha dicho, eh, uh -huh. se ha dicho hace dos días en el listing diario, estuvimos viendo, de que aún continúan eh, investigando. Secuestrando. Sí. Sí. Se, siguen, siguen secuestrando. Eh, y nos se extraña esto, ¿eh? Nos extraña. Sí. Porque Estados Unidos, eh, usted sabe que siempre con sus ciudadanos son, como en este caso, que hacen un llamado. Entonces nos sorprende, de, de verdad que sí, nos sorprende de que Estados Unidos todavía no ha hecho las negociaciones correspondientes o correctas. O a, a la luz del público. no Exacto. Porque puede ser que por abajo lo estén haciendo, pueden estar haciendo algo. Este tipo de, de noticias, ¿verdad? Cuando Estados Unidos dice que abandonen Haití, es porque ellos entienden, o nosotros entendemos, que Estados Unidos está por hacer algo en Haití. ¿Eh? Y en espacios en donde yo participo, aparte de los osobrosos, en conversaciones también y en, en diferentes medios de comunicación, pues se está hablando de una posible intervención de Haití. Pero Estados Unidos ha dicho que ellos, ellos no tienen que ver con la seguridad de Haití. O sea, en una situación que no se sabe bien hacia dónde va, ¿Qué, o ¿Qué es lo que va a hacer la comunidad internacional con Haití? Porque nosotros vemos como que ellos no están haciendo nada, pero están dando pasos de que posiblemente vayan a hacer algo. O sea, es todo confuso todavía con Haití. Y es una pena que todavía, bueno, la OEA se reunió hoy para discutir qué, qué va a hacer con Haití, eso es, un, eso, es, eso es algo positivo. Pero es una pena que todavía, eh, después del de año que han vivido eh, los haitianos, pues todavía la comunidad internacional no tome una decisión sobre qué hacer con Haití. Es una pena, y más cuando tienen verdad eh, ciudadanos eh, de su país que están secuestrados por bandas armadas, que lo que quieren es el dinero, ellos no están atrás de gente, no ellos quieren dinero de, eh, para seguir eh, controlando o buscando poder dentro de Puerto Príncipe, la capital de Haití y sus zonas aledañas. Y es una pena que la comunidad internacional no se haya movilizado mucho más sobre este tema de Haití, a ver si ya prontamente antes, antes de que termine este mes, algo optimista de mi parte, pero a ver si antes de que termine este mes, pues hay una decisión sobre Haití, sobre qué hacer con ellos y ya, pues ver qué va a pasar, porque no se puede seguir en una situación en que un país, pues ya vimos en verano eh, la situación que provocó en cuanto a la cuestión migratoria, que en Texas... Eh, lo pararon a los haitianos que querían ingresar a Estados Unidos, una situación migratoria, haitianos que vinieron, que salieron desde Chile, desde Argentina, desde Perú, óyeme, desde para allá, del fin del mundo, a ir para Estados Unidos, es algo eh, difícil y una situación de crisis humanitaria terrible que ya pues no solo está afectando a su vecino inmediato, que es la República Dominicana, sino también al área de Centroamérica y, eh, y el Caribe y también a Latinoamérica. Así es Villalona. Y, y deben todos poner atención a este país. Porque no hay autoridades, no hay policía, no hay militares. Hay policías, pero no hay militares. Eso es lo que... Todos deben hacer algo con ese país porque... Imagínense ustedes. Nosotros tenemos problemas y cada país tiene su, su problema. Entonces, que se reúnan y debatan lo que tienen que hacer. Yo sí si me he encontrado extraño... Lo de los misioneros, que no han dicho nada públicamente. No se sabe si está trabajando en un rescate, pero deben hacer algo. Porque yo me imagino la tensión que están viviendo esos misioneros, si están vivos, y, la, y los familiares ni se diga Sí, pero eh, también, eh, como dice Néstor, como dice Villalona, es posible, o cuando ven a ver, eh, hay una negociación, como dicen, por abajo, ¿verdad? Como decimos uh -huh. en los dominicano porque cuando ellos están pidiéndole, ya que es la, la, la segunda vez que les reiteran que salgan de Haití, es como dice Villalona, es porque ellos vienen con algo. O sea, en caso de que estén aún asa, eh, asaltados todavía los misioneros. Sí. Eh, cuando viene a ver, y sabes que los Estados Unidos no son fáciles. ¿eh? No, Estados Unidos no, cuando no, se, mete, se mete, se con fuerza, eh. Y a mí me sorprende. O sea, ya, como te digo, a mí me sorprende. Porque ya No solo Estados Unidos, o sea. La OEA que se reunió hoy debió hace rato reunirse. Sí, mire, señores, vamos a hacer esto. Vamos a unirnos todos, a juntarnos todos. Vamos a enviar unos cuantos militares cada uno según su tamaño. Y, y como hicieron aquí en el 65. Que la, gente... la, la intervención militar de Estados Unidos la disfrazaron de. de, de, de ¿Cómo es? De, de, de intervención de la OEA, la OEA y fundaron la Fuerza inter Interamericana de Paz. Bueno, hagan eso mismo con Haití. Exacto. Bueno, de hecho, eh, hay mucha gente que está diciendo que es miedo. Pero, señores, ¿cómo va a Estados Unidos que es miedo? Pero le han metido mano a Irak. ¿Eh? Que explotan sin usted saber, pero, pero puede estar venga, el Senado, ahí, lo explotan. ¿Cómo miedo? Dobran le y explotan 10. explotado Exactamente, una, no una pandillita de Haití? No, no creo. Y ese haitiano tiene que poner los pies sobre la tierra y recapacitar y soltar. Eh, a esos misioneros porque le van a dar con el cubo del agua de hecho eh, eh, también en el día de hoy también eh, secuestraron creo que fue eh, unas 20 personas más oye y están, pi y están pidiendo 500 mil dólares otro grupo Sí, otro grupo, C grupo hoy sí. bueno. Se secuestraron sí, es lo hoy. Que, o, sea, lo, o sea todo lo que yo veo de estos grupos es que ellos quieren ellos secuestran por dinero o sea ellos no están secuestrando ellos no son ellos están, no, no no están secuestrando para matar gente pero, o sea no se ha visto esos secuestros no se ha visto, no se ha tenido reporte de muertos. O sea, o, yo espero que no nos estén ocultando eso. Pero es lo que digo, o sea, es no por que están secuestrados. si los matan ellos mismos salen a, a decir que... Sí. Uh -huh. Exacto. O sea, salen a decir eh, si los mataron o no. Eh, eh, es lo que tenemos entendido que, que ellos pueden hacer, porque eso es lo que hacen la pandilla. Que okay. cuando tienen algo secuestrado no, no hay un rescate. Entonces, lo que hacen es que lo anuncia que lo mataron o, o algo. Bueno, pero imagínate. A esperar entonces, ¿cómo, su, cómo termina este desenlace? Pero también, ¿qué dicen los ministros? Lo que le gusta hablar es Caballá mucho, de, de, de Haití. No, el ministro de, de, de, de, de Exteriores. No, ese no va a decir nada. No, no, no, el ministro de allá. el ministro De Haití. Sí, eh, no se me olvidó el nombre ahora porque el primer ministro es Ariel Henry. Entonces, él, no, él está en su país. ¿verdad? Pero el otro, eh, Claude Joseph, que fue el que comenzó todo el chisme con, con República Dominicana, que llegó hasta donde llegó, pues, ese no ha dicho nada. O sea, pero Ariel Henry se va a mantener tranquilo en su línea, que, que es tratar de darle la estabilidad al país, un poquito de estabilidad de aquí a lo que pase. Porque de verdad ahora mismo Haití no está en condiciones para, o sea, no está en más condiciones de las que tiene para poder subsistir y por eso pues necesita la ayuda internacional.